Ya que hemos empezado la parte de la medida en la que nos adentramos en las magnitudes más clásicas, es hora de preguntaros algo. ¿Nos ¿No ha pasado alguna vez que habéis ido a comprar algo, por ejemplo un mueble, y una vez lo traéis a casa, os dais cuenta de que no cabe? ¿O no habéis hecho alguna vez el equipaje para iros de viaje y habéis mirado con cara de desesperación el maletero viendo que no os caben las cosas y tenéis que ocupar el resto de asientos? ¿Qué ha pasado en estas situaciones? Pues que habéis estimado mal. ¿Y qué es estimar? Pues estimar es atribuir una cantidad de magnitud a un objeto... Sin utilizar ningún instrumento especializado. Es decir, eh, teniendo en cuenta la experiencia que tenéis con esa magnitud. Lo que se dice hacerlo a ojo, vamos. Yo qué sé, vamos a hacer un ejemplo. Yo a ver qué tengo por aquí. Pues esto. ¿Vale? Os presento este es pompón. Y bueno, voy a estimar, aunque se retuerza un poco, cuánto pesa pompón. Pompón, ¿tú cuánto pesa Pues yo creo que pompón pesa un kilo, un kilo. Gracias, pompón. No he utilizado ninguna herramienta para calcular su masa. Lo que he hecho es, teniendo en cuenta mi experiencia previa con la magnitud masa, hacer una estimación, es decir, dar un valor, sin utilizar otro instrumento. Ahora bien, también es importante saber si nuestra estimación es buena o no. Es decir, si nos hemos aproximado a la medida real de ese objeto. ¿Y cómo podemos ver si eso es así? Pues utilizando lo que llamamos el error absoluto y el error relativo. Como ya tenemos nuestra estimación, lo siguiente que tenemos que hacer es medir la magnitud deseada de nuestro objeto en cuestión. Voy a coger una báscula y lo que voy a hacer es medir a pompón. Pompón, pom -pom, por favor. Pues lo colocamos, no se deja colocarse sobre la báscula, pero si lo colocamos y está un poquito quieto Pompón, -pom, podemos ver que mide 1,3 kilos. Tiene, Pompón -pom, tiene masa, hasta luego. 1,3 kilogramos. El error absoluto lo que hace es comparar el valor estimado con el valor real. Y se hace, pues, básicamente con una resta. Lo que vamos a hacer es restar el valor estimado, el que hemos obtenido sin utilizar instrumento, menos el valor real, el que ya lo hemos comprobado con, en este caso, nuestra báscula. Y quitamos los signos. Si no ha salido negativo, pues quitamos ese, ese signo negativo. Por eso se llama error absoluto, porque si os acordáis del valor absoluto, el valor absoluto quitaba los signos de los números. Esa cantidad que nos sale tras hacer la recta y eliminar los signos es el error absoluto. En mi caso, como he estimado que Pompón tiene un kilogramo de masa y en realidad tenía 1,3 kilogramos de masa, mi error absoluto ha sido de 0,3 kilogramos. Es decir, me he equivocado en la estimación en 0,3 kilogramos. El error absoluto lo podéis ver como que mide cuánto te equivocas. El error absoluto deja las unidades intactas. Es decir, si nos hemos equivocado en kilogramos, el error absoluto dice kilogramos. Porque además no es lo mismo equivocarse en kilogramos que en gramos. Pero claro, muchas veces nos gustaría comparar cómo estimamos con respecto a otras personas o incluso cómo estimamos distintas magnitudes. Pues a lo mejor estimamos mejor la longitud que la masa. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues podemos utilizar el error relativo. El error relativo lo que hace es ver la relación entre el error absoluto y la medida real del objeto. Lo que hacemos es dividir el error absoluto entre la medida real que hemos obtenido. Y este error sí que no tiene unidades. Eso es lo que nos va a permitir compararlo después con otras estimaciones. En mi caso con Pompón, mi error absoluto era 0,3 kilogramos y eso lo tendré que dividir entre 1,3 kilogramos. Si hacéis esa operación, os va a salir aproximadamente 0,23 sin unidades. Cuanto más se aproxime a cero este número, mejor habrá sido mi estimación o cualquier estimación que estemos haciendo. Yo creo que no lo he hecho nada mal. Como hemos dicho, el error relativo lo que nos va a permitir es comparar con otras estimaciones, sean cuáles sea la sean las magnitudes o sea cuál sea la persona que lo ha hecho. ¿Por qué? Porque el error relativo no tiene unidades, lo que nos da es esa, esa ratio, esa relación. Entonces lo que nos va a decir es una proporción de cómo de bien has estimado. ¿Y es importante estimar en el aula? Pues sí. ¿Por qué? Con las estimaciones conseguimos distintos propósitos. Lo primero es conocer el mundo que nos rodea, porque en muchas ocasiones no somos conscientes de lo que pesan las cosas o lo que miden las cosas. Entonces, estimando y trabajando esa percepción, logramos conocer mucho más todo lo que tenemos alrededor. Además, con las estimaciones corregiremos algunos de los errores que veremos más adelante de las distintas magnitudes. Por último, con estas estimaciones lo que haremos será construir las nociones de las distintas magnitudes de una manera mucho más precisa, más fiel. Así conseguiremos que no nos ocurra de nuevo eso de comprar un mueble y que no nos quepa o de preparar demasiado equipaje y que no nos quepa en el maletero del coche. Espero que este vídeo haya servido. Podéis dejar los comentarios como siempre por aquí abajo o en cualquier sitio donde nos encontréis y a estimar. Con ponte, ¿viene? ¿eh? <ríe> Muchas gracias. Eres muy bueno. Salvo cuando no lo eres.